Eh, un trending topic, un discurso que pronunció el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con respecto a la solicitud de una disculpa pública por parte del gobierno español, en particular del rey de España y eh, asimismo del Papa. En ese momento se dan, obviamente... Eh, toda una enorme expectativa sobre la problemática y que tiene que ver justamente con la disputa por el derecho que es el, el tema central de esta, de esta pequeña charla, de esta pequeña presentación que queremos eh, realizar eh, el día de hoy de este libro de Aleida Hernández, eh, una colega muy distinguida de el CEICH de UNAM, y por el otro lado, otra colega, Milay Burgos Matamoros, eh, de nuestra UACM, eh, en donde yo tengo también el privilegio de eh, ser investigador eh, junto con ella, y eh, que representa seguramente un producto eh, bastante dilatado, de varios proyectos de investigación que ellas han llevado eh, durante varios tiempos y que tiene en realidad eh, una, eh, una lógica y un hilo conductor bastante importante y que eh, resulta sumamente eh, satisfactorio eh, poderlo leer porque articula de una forma orgánica toda una serie de temas y debates eh, que justamente ayer eh, se centraron en las dos grandes posturas. Por un lado, una postura... Eh, representada por muchos historiadores incluso mexicanos y por supuesto españoles en tanto el periódico eh, españoles como mexicanos en donde por un lado se critica al presidente por este anacronismo histórico de un hecho desde hace más de 500 años y por el otro lado también de eh, pensar en Andrés Manuel eh, López Obrador como un producto de una sociedad que está centrada dentro de una tradición del indigenismo mexicano, dentro de una tradición en donde eh, se concentra una visión muy particular sobre lo que ha, ha sido la historia de los pueblos indígenas en México y particularmente eh, se le cri, criticaba... Eh, no solo por su desconocimiento de lo que había sido, eh, de acuerdo a estos eh, argumentos, la historia de México, en donde se aducía que él tenía una visión muy mexica, y en ese sentido eh, los mexicas habían sido también un grupo conquistador imperialista, y que las huestes de Hernán Cortés lo que había realizado no era más que unir las distintas fuerzas de disputa entre otros grupos eh, dominados por los eh, mexicas, en este caso eh, tanto los grupos tlaxcaltencas, eh, seguramente los de Zempoala y, eh, y muchos otros que finalmente fueron quienes eh, logrando eh, esta alianza con Hernán Cortés derrotaron finalmente a la antigua México Tenochtitlán. Y por el otro lado, dentro de esa misma línea crítica, eh, varios eh, profesores eh, acusaban de por qué no el Estado mexicano, también si se le solicitaba al Rey de España por los 300 años, se responsabilizaba por los otros 200 años y el gobierno mexicano diera una disculpa pública también a los pueblos indígenas, lo cual hoy al parecer ya ha sido el caso y López Obrador ha anunciado que va a dar una disculpa pública a los pueblos originarios. Y asimismo también se solicitaba al Papa, había varias versiones incluso de que el Papa ya eh, lo había realizado y otros que decían que no lo había hecho eh, con respecto a los pueblos indígenas, que son a quienes verdaderamente tendría que ir eh, dirigido este, este mensaje y esta disculpa pública, no al gobierno mexicano, no al pueblo mexicano, sino directamente a los pueblos indígenas. Y en esta crítica también, otros decían... ¿Qué es lo que está pasando hoy en México con los otros megaproyectos que están poniendo en verdadera problemática difícil a los pueblos originarios, a los pueblos afros mexicanos y a la población mexicana en general? Y sobre todo si pensamos que varios de esos megaproyectos también son españoles y esto crea entonces eh, toda una serie de discursividad sumamente interesante. Pero por el otro lado, estaba otro discurso que defendía al presidente por esta, incluso aplaudía esta gallardía del presidente o este eh, eh, eh, posicionamiento eh, histórico del presidente de manifestar estos agravios, este memorial de agravios a los pueblos originarios, y que incluso se aducía de que el presidente mexicano eh, había sido el único, después del que ustedes eh, recordarán del ¿Por qué no te callas? del rey español a, a, a Chávez, en una cumbre iberoamericana, que se había atrevido a dirigirse al rey y eh, pedirle una disculpa pública con respecto a los pueblos indígenas. Seguramente en esa disputa por el derecho es justamente la línea crítica de la sociología jurídica en la cual se inscribe este libro. Este libro, como ya venía un poco introduciendo, en un hilo articulador de cuatro grandes apartados, el primero sobre la globalización neoliberal y la configuración del derecho del despojo, con varios autores y autores un segundo tema sobre los derechos humanos sobre la globalización neoliberal que van configurando los dos espacios de articulación dentro, de la, eh, dentro del método crítico de la articulación de lo abstracto a lo concreto y sobre todo de una articulación eh, bastante eh, clara sobre lo que es eh, por un lado, dos eh, voces que a veces se confunden, que es la globalización y por el otro lado es el neoliberalismo. Eh, son dos voces que necesitan entonces eh, ser eh, reafirmadas en un contraste con lo que ha sido la articulación de las políticas del despojo por acumulación. Y tiene una tercera y una cuarta parte en donde se refiere a las reformas estructurales y la regresión de los derechos humanos en México, con trabajos muy de alto nivel, en donde se refieren a qué fue de eso que nosotros denominamos la década perdida en los años 80 en América Latina, y cómo se van instaurando después de la década perdida toda una serie de mecanismos y articulaciones en torno a un nuevo proyecto neoliberal que es un nuevo proyecto eh, que está inscrito dentro de la, los grandes eh, procesos de globalización que son múltiples, diversos, que alteran en, tanto en velocidades como en tiempos y en espacios eh, toda nuestra articulación eh, como seres humanos y por el último tenemos eh, toda una articulación de eh, análisis de casos eh, latinoamericanos en este último apartado que se llama La Disputa por el Derecho, Análisis de Casos en América Latina, con eh, la, el aporte de varios de los eh, colegas, eh, incluso aquí una de las colegas aquí presente, Liliana López y López, eh, sobre la Policía Comunitaria de Guerrero, en donde eh, van vertebrando toda una serie de discusiones en torno a esto que estamos viviendo aquí en México. Entonces, el libro verdaderamente logra esto que a veces no es posible en estos eh, simples compilaciones eh, eh, a veces muy grandes pero muy desorientadas que no tienen articulación y coherencia y sistematicidad en el discurso y entonces eh, gracias a que bueno, es una obra muy voluminosa tiene 552 hojas eh, y para que vean que hice la tarea eh, hasta la última hoja eh, perdón, tiene eh, 594 hojas, y para que vean que hice la tarea, este, me di eh, por, eh, eh, por sobre todo la, eh, la revisión, primero muy eh, general y posteriormente muy particular sobre algunos de los artículos, creo que me vi muy beneficiado, porque tiene un extraordinario prólogo, muy sintético, muy coherente, sobre el, eh, el libro, eh, escrito por un gran profesor, eh, muy reconocido, que es el doctor Juan Hernández Suizarreta, eh, que eh, construye toda una, toda una travesía en torno a lo que eh, él eh, denomina eh, un trabajo eh, articulador sobre el derecho de la globalización eh, hegemónica, frente a la defensa de los derechos de los pueblos eh, y grupos sociales y la disputa por el derecho y los recursos naturales, normatividades emergentes, proyectos de desarrollo y derechos de los pueblos, que fueron los dos grandes seminarios y eventos académicos que eh, realizaron eh, las autoras y a través de lo cual logran eh, dos eh, aspectos centrales en el libro, que son, por así decirlo, la brújula, que por un lado es esta visión, yo diría, me atrevo a sentir un poco con el doctor, no una visión pluridisciplinar sino multidisciplinar porque ustedes son del Ceic y se supone que son el Instituto de Investigaciones Multidisciplinarias ya nos aclara, eh, eh, ya eh, interdisciplinarias, eh, ya nos aclararás un poco y, pero por el otro lado la horizontalidad de los conocimientos eh, dentro de la lógica de la epistemología del sur eh, dentro de este tema el, el, esta, este prólogo nos ayuda eh, bastante para entender un poco de qué, cuál es el posicionamiento del derecho desde las autoras eh, y sobre todo cuál es eh, la presentación muy puntual del, del, del, del libro. No me voy a detener en cada uno de los autores porque son muchísimos, ni siquiera me dio la tarea disculpen ustedes, de contar cuántos son 22 autores, Es una, verdaderamente es un libro eh, muy amplio, pero en donde se van articulando eh, más que todo eh, los puntos más eh, eh, centrales es en la introducción, en donde nos habla cómo se articulan estos procesos, porque no se ve a la globalización como un proceso único, sino múltiple y diverso cómo se articulan estos procesos de globalización con el papel del, eh, del Estado y particularmente sobre la visión de un papel del Estado en donde está siempre en esta correlación de fuerzas en la disputa por los derechos. En ese sentido, en los eh, primeros trabajos que, en, del primer apartado, eh, tiene un, un claro propósito que es eh, vertebrar lo que es el, el la globalización y ahí entonces hay aportes eh, sumamente interesantes, desde aportes eh, que nos eh, dice el, el primer autor sobre las diferencias que hay en, en, entre el explanans y el explanandum, que a veces normalmente nosotros eh, hacemos una epistemología eh, de reducción a la manera de Morán, que lo, eh, que lo eh, dialoga y lo debate otro de los autores, que es un principio de reducción que dice eh, Edgar Morán y todos estos métodos de, de investigación etnográfica que el doctor Rafael Pérez Taylor de antropológicas tenía muchos años desarrollando todos los libros, y no sé si al final se pudieron leer todos y si se pudo articular toda esta metodología de Morán, pero en donde este principio de reducción normalmente hace que nosotros reduzcamos eh, todos estos eh, temas a eh, principios demasiado básicos, y entonces normalmente decimos que la globalización transforma el derecho y el derecho eh, se ve transformado por la globalización y entonces no da estas garantías, eh, estos condicionamientos y estos contextos que son necesarios en la articulación de los argumentos. Todo argumento, como nosotros sabemos dentro de la teoría del discurso, necesita, por supuesto, un argumento central, digamos, un, una, una articulación entre lo que nosotros... Eh, sabemos que es la explicación o la interpretación de un fenómeno y por el otro lado las evidencias pero para, eh, para crear este proceso necesitamos eh, pensar en una serie de condicionamientos es decir, de todo una, un escenario, como en el laboratorio científico, en donde decimos, bueno, si sale amarillo el experimento, eh, si sale rojo, si sale verde en los derechos, entonces eh, cada uno de estos colores va definiendo determinados parámetros de eh, condensamiento. Y por el otro lado, la evidencia nos va marcando, bueno, si vemos eh, que nos faltan 43 eh, ya han pasado 100 días de gobierno, si vemos que existen las grandes transnacionales en México y han pasado 100 días de gobierno, si vemos que eh, eh, se perpetúan los lastres del colonialismo interno, los lastres además de esta disputa por los derechos laborales, por la disputa de los derechos en los medios de comunicación, de la reforma energética, etcétera, etcétera, entonces nos preguntamos seriamente qué es lo que está pasando digamos en, en, en este proceso eh, neoliberal. Y en ese sentido entonces el autor eh, crea digamos una teoría eh, eh, eh, en donde discute justamente eh, 13 eh, conjuntos de, de temas dentro de la constitución, la democracia, temas como el poder como los sujetos sociales, y entonces comienza a construir este, algo que es fundante, digamos, en el sentido del derecho. En la introducción hay una, hay una, hay una cita eh, muy importante de Jorge Peláez, que eh, voy a leerles un poco por, porque me parece muy importante, eh, en donde creo que define muy bien, no sólo eh, su punto de vista, sino la articulación de lo que se está pensando como ese proyecto dominante neoliberal, que dice él, «redirecciona las funciones del aparato del Estado y en ese sentido del derecho, redefiniendo, cito, las características del Estado mexicano en términos de soberanía e independencia» comprometiendo la autodeterminación nacional y asciende de este su medio para formar su propia estructura institucional valiéndose de reformas jurídicas necesarias que le dan sustento constitucional, legislativo y por ende la seguridad jurídica que le permite continuar con el proceso de acumulación por despojo esto para el tema minero que él analiza en, en uno de los apartados del, de, del Estado y que me parece que ahí hay una construcción teórica muy importante y el doctor eh, Antonio eh, eh, de Cabo de la Vega nos habla justamente cómo eh, no solo es un proceso de construcción, eh, de cómo eh, la disputa por el derecho crea una lógica de... Eh, de discusión sobre la constitución y la democracia, sino que también una respuesta. Y esta respuesta es de los movimientos sociales se lo divide en una, eh, eh, en una visión eh, tricotómica, en donde dice que hay eh, posicionamientos preteóricos, en donde eh, los pueblos... Eh, sobre todo el pueblo profundo no sabe cómo articular lo que está sucediendo, un momento teórico que es propio pues de la academia y otro que es posteórico eh, que eh, va un poco más allá sobre los posicionamientos. Me pregunto sobre el particular... Si verdaderamente los pueblos no tienen un entendimiento, pero desde otras epistemologías. A mí me parece que había que abundar en otro tipo de pensamientos que eh, en un posicionamiento, como muchos otros autores aquí adentro del libro, eh, hablan justamente de estas epistemologías del sur. Un trabajo maravilloso de Seica eh, Sandoval eh, Cabrera, que yo les dije que no voy a hablar en particular de todos ellos, pero que nos hace un diagnóstico, sumamente certero de todos los ciclos eh, eh, económicos que han tenido eh, el desarrollo de, eh, del capitalismo y particularmente de la globalización y en donde nos muestra cuál ha sido la transición entre las épocas anteriores a la globalización en donde había toda una visión keynesiana, había una, toda una visión eh, muy propia de las eh, eh, teorías económicas anteriores, eh, sobre todo del Fordismo, del Toyotismo, y ahora hay todo un nuevo tipo de, de, de producción económica flexible eh, a través de la informática, de comunicaciones baratas, es decir, de todas las eh, formas nuevas tecnológicas, de estrategias formales, etcétera, etcétera. Y entonces nos habla, eh, eh, eh, retomando, de que eh, a partir de los años eh, 90 se va dando, digamos, un periodo que está formulado precisamente no solo por procesos de globalización y articulación en lo que es la política neoliberal eh, muy eh, básica en torno, digamos, a, a, a nuevas formas de buscar esta nueva acumulación por despojo y que significa de la famosa trilogía del adelgazamiento del Estado para poder eh, sustraer todas las materias primas de todas las eh, instituciones de gobierno, digas en México, el desmantelamiento de prácticamente todas las instituciones eh, gubernamentales desde el, la, el sector eh, energético, de electricidad, etcétera etcétera Y eh, asimismo de todos los grandes eh, eh, eh, proyectos eh, eh, eh, sociales de derecho y asimismo también posteriormente como eh, la, el Consenso de Washington cuando llega va creando eh, un, eh, eh, otro proceso eh, que ya no solo es ese adelgazamiento del Estado sino también es eh, toda una nueva teoría eh, que es la libertad del mercado y que es eh, precisamente el principio de la lex mercadotoria y que eh, fundamenta eh, precisamente de que eh, la nueva manera para tener una nueva competitividad, para tener un nuevo propósito, eh, los, todos los pueblos y todas las comunidades eh, en África, Asia, etcétera etcétera tienen que aumentar sus velocidades, sus formas y es la manera rapaz que tiene el capitalismo justamente para insertarse en nuevos mercados. Ya se trata de un Estado adelgazado a través del cual ya no hay una manera en donde se pueda detener a las transnacionales. Las transnacionales eh, penetran en las instituciones estatales y luego, después de que eh, hacen un proceso de rapiña, son las instituciones eh, paraestatales, eh, se van sobre las otras instituciones, que son las instituciones sociales en donde están los últimos recursos. Y ahí vemos entonces una biopolítica, es decir, todo, una, eh, todo un proyecto de un capitalismo Gore, de un capitalismo neoliberal, que va hacia un modelo neostractivista eh, de no solo buscar los activos del Estado, sino los otros activos. Estas teorías de Hurtado de hace muchos años, en donde decía que los pobres eran pobres porque todos sus capitales, como sus tierras, no estaban disponibles para la, para la lógica del mercado. ¿no? Y entonces, eh, en esa articulación, eh, justamente, eh, entra un nuevo proceso eh, globalizador que es también eh, todo el proceso de la disputa del derecho, que creo que es el motivo principal del libro y en donde la autora, eh, de una forma brillante, nos habla, entonces, de cómo nos vamos a reformar jurídicamente, que es la disciplina fiscal, la reforma tributaria, la liberación financiera, las políticas de, de cambio, las prioridades del gasto público, la liberación del comercio, la inversión eh, extranjera, la privatización y la regulación y la garantización de los derechos de eh, propiedad. Y ahí entonces retoma una idea eh, de la autora eh, coordinadora, que es esta idea en donde... Eh, se eh, utiliza una lógica que es eh, eh, la de desregular para regular al nuevo eh, capitalismo. Y ahí entonces, eh, en esas conclusiones, me parece que son sumamente centrales, y que se van centrando justamente en esta visión, que creo que es la, la medular de, de este proyecto, eh, en donde eh, la profesora, doctora Aleida habla de esta eh, producción jurídica ya en tiempos transnacionales, que eh, crea cuatro grandes vértices, que son quiénes son los productores jurídicos, cuáles son los procesos multiescalares de la producción jurídica, las relaciones de la producción jurídica, las técnicas de la producción y, por supuesto, las tipologías de la normatividad producida. Eh, y en ese sentido, entonces, se van creando varias tesis eh, sobre cómo se va a articular justamente esta violencia sistemática en el derecho internacional, particularmente eh, en muchos de los temas, y asimismo eh, que tienen que ver con instituciones financieras del desarrollo y mecanismos de rendición de cuentas, eh, de eh, varios de los autores, eh, nos hablan también, eh, por otro lado, en otro de los artículos, sobre eh, un aspecto también teórico, que es la encriptación del poder. Y eh, eh, Ricardo Sanín creo que hace un aporte muy relevante en el libro, que es que en realidad, nosotros eh, lo que vivimos en la globalización es una encriptación del derecho, entonces por ejemplo los pueblos y las comunidades indígenas, eh, y, pero también los sectores populares, tienen un terrible problema porque el derecho se encripta, entonces no hay posibilidades de conocerlo, y como no hay posibilidades de conocerlo, y no solo el lenguaje de los abogados, sino que también el de los antropólogos, peor todavía, es un lenguaje incultado es un lenguaje donde se pregunta qué es la identidad, qué es el emparo, eh, qué son todos estos conceptos tan blandengues y pedantes que utilizamos los científicos sociales, entonces eh, crea unos mecanismos, que hace justamente eh, lo que eh, Bourdieu denomina la distinción social. Y en ese sentido, entonces, eh, se van recreando toda una serie de eh, eh, códigos de realidad, de representaciones, pero también las necesidades de desempaquetar y desencriptar, digamos, todos esos procesos. Eh, sería muy largo y además muy justo decir de qué se trata todo el, el artículo, porque no solo nos quitaría el tiempo, muy bien medido aquí por nuestra colega que ya me está viendo con, con, con, eh, con el reloj en la mano, ¿verdad? Y en ese sentido me parece que eh, es un, es un eh, texto que me parece que abona mucho en todas estas visiones sobre lo que nosotros eh, eh, vamos entendiendo como el derecho. Pero aquí entonces cabe preguntarnos, digamos, sobre algunos aspectos que son medulares. Por un lado, retornar a esta visión marxista, sobre todo del conocimiento de la economía política. Si hacemos un análisis económico, es un análisis insuficiente. Y más lo que se plantea es la economía política, es decir, la articulación eh, o la concatenación entre los fenómenos económicos materiales con las formas jurídicas. Y por eso este libro, eh, por un lado uno podría pensar que como hay economistas se trata más de economía, pero en realidad es la articulación, es decir, desde la visión de lo que Dussel y muchos otros eh, filósofos contemporáneos eh, y lo que ya aquí en nuestro seminario el, do, el doctor Cerruti nos ha denominado eh, la complejidad de la totalidad de la realidad social. Es decir, que no podemos eh, ya utilizar estos lentes, eh, pues eh, sobre todo pues los antropológicos y mucho menos los de abogado, para poder entender toda esta complejidad de todos estos eh, procesos de globalización. Y entonces, en ese sentido hay toda una forma de respuestas a toda esta manera rapaz y terrible eh, en que se proyectan todo este capitalismo gore y esta violencia sistemática eh, sobre los demás pueblos. Y en ese sentido eh, hay eh, una brumadura eh, evidencia en este libro de lo que eh, eh, denomina Shise como la violencia. En todos estos términos de una violencia escondida, pero que es una violencia formal que está ahí, que es la económica, y por el otro lado otro tipo de violencias como las lingüísticas y otro tipo de violencias como la política. Y en ese sentido entonces se antoja eh, sobre todo articular lo que nosotros denominamos como el contenido y la forma en las, eh, en las propiedades silomórficas del derecho. Es decir, que a veces eh, nos pensamos, pues, eh, por ejemplo... En lo que eh, nosotros eh, hablamos en, en, dentro de las grandes provocaciones de nuestro querido maestro Oscar Ruedas, de las propiedades de ópticas del derecho. Y entonces, eh, eh, normalmente hablamos de la ley así a secas, pero esa ley tiene una materia y forma, eh, propiedades eh, hilomórficas. Entonces, en ese eh, contenido y en esa forma, no, eh, nosotros a veces no nos damos cuenta que, eh, por un lado, hay principios reguladores que crea el capitalismo y que está muy bien trazado en este libro, que son principios generales, que son los derechos humanos, que son los derechos eh, desde el naturalismo, que es el individuo, quiénes son los individuos, así en per se el derecho, eh, y, pero por el otro lado eh, no hablamos sobre eh, cómo se van creando estos contenidos de la norma, es decir, cómo por ejemplo podemos pensar... Eh, varios de los temas del derecho, eh, por ejemplo, laboral, de los principios laborales, y por el otro lado, cómo se articulan las normas. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en los derechos sexuales y reproductivos en México, y decimos que casi en América Latina hay una discusión muy parecida sobre todos estos temas, ¿por qué en el contenido de las normas todos los países son eh, distintos? Bueno... Tan solo hace un mes que viajé a Guatemala, me di cuenta que en México hay una figura jurídica que todos ustedes conocen, que es el feminicidio, y en Guatemala se dice femicidio. Son conceptos que podrían ser equivalentes, que tendrían propiedades homeomórficas, interculturales, diatópicas, a la manera de panicar, a lo mejor sí, pero me parece que responden a tradiciones jurídicas eh, diferentes y que responden a momentos históricos. Y creo que en este libro entonces eh, se propone eh, sobre todo eh, algo que es radical de crítica jurídica. Y es que para entender a la sociología jurídica necesitamos posicionarnos desde una radical historicidad. Es decir, que la ley y la norma eh, se va creando a través de procesos históricos. Y por el otro lado, que la norma no solo crea un proceso histórico, sino que la norma va creándose en realidades y en sociedades concretas, culturales. Y eso es justamente lo que se logra al final del libro, cuando se pone un contexto México, cuando se pone en un contexto de lo que está sucediendo. Y en ese sentido, no me voy a extender más, eh, eh, en el segundo apartado, David Sánchez Rubio, que por cierto ha sacado un nuevo libro eh, que es... Eh, justamente la ampliación de esta de este trabajo eh, comienza a hablar sobre eh, las grandes distinciones entre lo que es lo político, la política, porque hay una diferencia entre ambos eh, conceptos, pensando en la política así como lo grande, y lo político como esa articulación ya de cómo nos llega esa gran política a la, a la sociedad, distinciones como los procesos de democratización y la democracia, que parece muy semejantes pero que no es lo mismo, y sobre todo entonces, de pensar entonces en unos derechos humanos, eh, sobre todo de una cultura institucional, ¿Por qué instituyente? Porque eh, los derechos humanos son algo que se ganan día a día. Es algo que nosotros vamos instituyendo, que vamos conformando. Entonces, desde la familia, desde la escuela, desde todos los campos eh, sociales, desde todas las instituciones sociales, tenemos que irlo.